Cristo. ¡Gracias, papi! De aquí, monstruo! Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor. Y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. Hola, ¿me oyes? Tu, tu señal es muy débil. de menos te encuéntrala y te sentirás mejor ¡Papá! ¡Papi! ¿Qué? ¿Qué es Padre, soy yo, Eleanor Sé que estás despierto ahí dentro, lo noto Padre, no podrá volver a manipularte así Se acabó Este plásmido es para ti Creo que puedes usarlo ahora Por favor, búscame ¿Ves? Por eso debo enfrentarme a Sofía que Está usando a las nuevas pequeñas para... para algo. Y he vuelto para rescatarlas. Si no, morirán más niñas por mis pecados. Y la pesadilla de Raktur se repetirá eternamente. Ahora, hablemos de... Ciudadanos de Raktur, este es el sujeto del Dada. Tras esa máscara, se oculta un enemigo del pueblo, carente de alia y de empatía. Es una bestia solitaria, y como familia, debemos arrancarle su mandíbula y devolverlo al mar. Lam destrozará este lugar para encontrarte. Contén a los splices hasta que escapemos. Has venido vamos, cógelo no permitiré que me toques la doctora Lam me confió el cuidado de su hija yo lo intenté pero Eleanor desapareció y entonces un día la vi contigo y vi algo malo en ella y cuando intenté cogerla me derribaste y me rompiste la mandíbula. Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí y acaba el trabajo. Padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a Stanley quedó al cargo del parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él. Y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre... Él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. Conmigo fuera de juego, Stanley dejó a los seguidores de madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. Van a unirnos, padre, jugando a ser dios. Tú fuiste lo único bueno que Raptor me dio. Mírala, Delta. Diez años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como un evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo, lo que ella siempre quiso. Quedan 20 segundos. Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. ¡Ah! Su cuerpo se apaga, naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo Estar a tu lado no impedirá que mueras O algo peor Pero puedo ayudarte a escapar Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla Haré lo mismo por los demás. Empezando por esta. Lo logramos, padre. Pronto llegaré. Siempre me recordaban a ti, padre Supongo que aún te recuerdo con armadura Pero ahora Me toca luchar por ti ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo,